Los estilos de citas y referencias son recomendaciones elaboradas por diferentes instituciones en función de las necesidades de cada campo del saber. Sin embargo, existe una norma internacional que se utiliza como pauta general. Es la norma ISO 690, adaptada al español como norma UNE ISO 690 en el año 2013. Su título indica a la perfección su contenido, directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. La norma describe los principios básicos para la creación de las referencias, definiendo cada elemento, la forma que deben adoptar y las maneras en las que se deben separar tipográficamente. Insiste en dos aspectos fundamentales. El primero es que la información que se incluye en la referencia ha de ser suficiente para identificar con claridad el material citado. El segundo aspecto es que el esquema de formato y puntuación que se utilice sea coherente y uniforme la fuente de la que se obtiene la información para elaborar la referencia debería ser el material original citado. Si el documento está disponible en Internet, hay que incluir su localización en la red y la fecha de consulta del documento. La norma también establece un orden de preferencia de las fuentes para obtener estos datos, primero la portada o la pantalla del título, después el verso de la portada, la cabecera, etc. Otro aspecto importante es la definición de los elementos de una referencia bibliográfica, el orden en que se presentarán y la forma que deberían adoptar. Creador, título, designación del soporte, edición, producción, es decir, lugar, editor, fecha, numeración y paginación, título y número de la serie, identificadores, localización e información general adicional. También hay un apartado en la norma para los métodos de cita en el texto y en concreto se refiere a tres el método Harvard, autor año el sistema numérico y las notas continuas. Por último, se hace una recomendación de los elementos prioritarios que se han de incluir cuando se presentan las referencias bibliográficas, así como los criterios empleados cuando hay, por ejemplo, más de una referencia de un mismo autor. Terminamos insistiendo en que son pautas y recomendaciones, no normas de obligado cumplimiento. Tened siempre presentes los dos principios fundamentales facilidad de localización de las fuentes para quien lea nuestro trabajo y coherencia y uniformidad en el formato.